Gracias. Bien, miren, eh, le decía al momento que nos fuimos a la pausa antes del de el reportaje de salud, el reportaje de Arismendi, que estaba con nosotros una representación eh, del grupo Los Andariegos, un grupo de Franco Macorizano que se ha dedicado a hacer caminatas por diferentes senderos, son lo que la, muchos llaman senderistas y buscan lugares exóticos, lugares interesantes, para mostrárnoslo luego en fotos, videos, interactuar entre amigos, entre gente conocida, entre gente querida. Es muy interesante esto que están haciendo y la cabeza de este grupo es Wilson Marcelino. Ese mismo que usted ve cargando carros y tietos para arriba y para abajo en una grúa. Ese es la cabeza de ese grupo. Y entre tú y yo tenemos cierta afinidad. Afinidad con... porque él nos transporta todos los tietos. Buenos días, Wilson. Buenos días, Wilson. ¿Cómo día. tú estás, y presente hermano. una vez más, pueblo franco-macorizano. Para adelante. Eh, Cuéntenos. No, cuéntanos tú. Cuéntanos tú, tú vienes acá porque bueno, recientemente va a haber, eh, <risa> se va a celebrar el Día de la Diabetes. Sí, y sí, Andariego sí. se está en promover ese día. Adelante, explícanos eso. Sí, sí, específicamente, eh, cada 14 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y por esa causa nosotros, sí, los franco con el grupo más exitoso que ha parido nuestra tierra ahora mismo en cuestión de caminatas y de ejercitarnos, vamos a celebrar lo que es esta ocasión, el Día Mundial de la Diabetes, saliendo desde el Club San Diego este próximo sábado a las seis en punto. Vamos a salir de ahí. El recorrido será un promedio de siete kilómetros y medio, pero sí tienen que saber algo... Eh, que lo tengan pendiente, que es senderismo. Esta vez lo vamos a hacer un poquito híbrido para poder salir un poquito a la ciudad y vamos a hacer un poquito ciudad y un poquito eh, senderismo. Lo que senderismo es, para aquellos que no lo conocen, es que nosotros nos ensuciamos. Eh, no nos para lodo, no nos para lluvia, no nos para nada. Finca... Eh, nos agachamos por alambre, cruzamos finca con permiso. Hasta que aparezca un encargado con, eh, <risa> ya no no, encargado con permiso. No, los encargados ya saben. Ya tenemos un promedio de 500 personas eh, alcanzadas que wow. han participado con nosotros. Wow. En el senderismo le ha gustado. Siempre, cada sábado, eh, le ponemos un reto al grupo y un tema. Por ejemplo, el sábado pasado lo fue... El Día Nacional del Deporte, que se celebró a nivel nacional, nosotros lo celebramos también. Hemos celebrado actividades de recolección de basura. Mientras estamos caminando, vamos por ahí recogiendo la, la basura con funda plástica. La, la llevamos hasta una de las grúas mías para luego botarla por allá. También hemos hecho eh, donaciones eh, a medida que nosotros vamos caminando vamos dejando también nuestras huellas si hay personas ahí que tienen escasos recursos, muy escasos recursos enfermos, entre todos nos no paramos, le cantamos una canción eh, y le obsequiamos algo que lo pueda ayudar silla de rueda eh, así por decirte, de personas también amigas de las diásporas que nos las hacen llegar desde allá para nosotros colocarla aquí también Dime una cosa, ¿cuánto ¿Cuántas personas ya se han unido a los andariegos? Porque he visto muchas. Eh, ¿Tú tienes... Eh, ¿Los andariegos se han formado ya como una asociación o como un grupo formal? ¿O se está en proceso? ¿Cómo? Cuéntanos de, de... Sí, ya hemos alcanzado un promedio de 500 personas. Y hemos recorrido... 500. Sí, y hemos recorrido entre todas, si lo sumamos, ya 15 mil kilómetros por aquí, por los senderitos de San Francisco, ya eh, detrás de la sirena, para el gato. Cada... Cada ruta que nosotros hacemos, nosotros la bautizamos con un nombre para poderla identificar posteriormente. Por ejemplo, tenemos el gato, el toro loco, la ruta por aquí por la zona de, de la Universidad de la Norte de por donde están arroyo. los arroyos. Eso es precioso. Wow, Así sí. es que ahí hay como 30 rutas diferentes. Sí. Cada vez que nosotros caminamos un poquito por aquí, un poquito por allá, descubrimos un rinconcito. Algo importante, yo me dedico a, a marcar la ruta. En la semana, yo voy por ahí. Creo que tiene un. Corro 10 kilómetros camino. Esa, que ¿Ustedes hacen esa. Ese eh, senderismo? Ese, ajá. Yo vi que hay una, una, una app. Una, una, una aplicación. Ah, la aplicación. Nosotros tenemos a Strava y a Relieve. Okay. que también nos ayuda a no perdernos por ahí cuando andamos por, por las zonas okay. boscosas. Bien, eh, también está con nosotros acá en el estudio sí. Yameli Martínez. Yameli es cantante, modelo, presentadora. Sí, bueno, una serie de cosas. Es, es. Que es nuestro apoyo es en cuanto a la que publicidad. Que también es parte de los sandariegos Ahí está. Quítate la mascarilla, Yameli. Gente... Jameli y Martínez. Va... Es nuestro apoyo Mírala en cuanto ahí. a la publicidad, las imágenes. Eh. <risas> Ese es el símbolo de los sandariegos, formando Así. una A con la mano. Ok, magnífico. Okay. Magnífico, gracias por acompañarnos Adelante Carolina Sí, eh, Wilson Bien, hola, buenos días eh, eh, Hemos visto, buenos días, bienvenido al programa Hemos visto que en los últimos meses Uno o dos años se ha desarrollado, desarrollado mucho el deporte Una vida, vamos a decir, eh, sana Y cambiando un poco el estilo al que estamos acostumbrados sí, sí. Eh, ¿Qué buscan ustedes con la formación del grupo De inspirar o motivar a que se unan eh, nos hablaste de algunas cosas que hacen en las caminatas, qué han logrado, cuál es la satisfacción que han sentido desde la creación del grupo. Mira, nosotros comenzamos en enero, pero prácticamente a partir de febrero, marzo, por ahí fue cuando cogió más fuerza el grupo. Y cuando ya vino la pandemia, nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque entendemos y mantenemos también la distancia y todo eso, y nos ponemos la mascarilla cuando se puede, porque a sí. veces hay que quitárselo, porque para poder respirar bien... Bajando y subiendo a una pendiente no es nada cómodo. Sí. Pero sí, mantenemos también la temperatura a cada persona. Lo que queremos es alcanzar la mayoría de las personas de San Francisco. Y tenemos por eso todas las edades. Desde niños desde 7 años participan hasta personas tenemos ahí de 82, 83 años. O sea, dentro de esa gran fila, porque cuando tú andas por un caminito de eso, hay que ponerse todo en fila larga. Uh -huh. Y el que va adelante, que soy yo dirigiendo el batallón, ya el que va detrás de último ya lleva como dos kilómetros para atrás. Que Entonces, ¿qué queremos con esto? Que cada persona adulta y jóvenes se integren más a nuestro turismo interno porque San Francisco tiene los mejores paisajes de todos los pueblos que hay en la República Dominicana. Si tú vives en otro pueblo para tú poder conseguir una colonia, una jaya, un desarrollo sí. como lo tenemos nosotros aquí, esa montaña preciosa, allá en otro pueblo tú te tienes que ir en vehículos lejísimos para poder hacer ese tipo de senderismo, ¿tú me entiendes? Sí. Pero aquí nosotros nos trasladamos a dos minutos en los vehículos donde ahí, los mantenemos ahí, y yo, ahí arrancamos. El puedo, primer reto sí. de nosotros es conseguir un, un sendero que tenga un parqueo para 100 carros porque todo el mundo anda en coche y todo el mundo ha montado. Sí. Yo lo, lo dejamos con seguridad, le brindamos un refrigerio al, al terminar y de ahí seguimos. O por, yo les sugiero que tengan un punto de encuentro y que si hay un vehículo que pueda tener cercanos a andariegos, que los recojan y vayan y se, y se parquen lo menos posible los vehículos. Lo, lo menos vehículos posible perdón. Lo que pasa es que, como es a las cinco y media de la ah, mañana bueno. que arrancamos, cada quien en su casa, a las cinco el gobierno no se duerme. Los no. 300 andariegos es difícil que duerman porque tienen la adrenalina tan alta que lo eh, que quieren es arrancar por ahí. Una cosa, Wilson. Entonces, eh, andariegos. Ya se está proyectando, ustedes están proyectando con un objetivo, no solamente del reconocimiento del sendero bellísimo que puede encontrar en la ruta de San Francisco de Macorís, sí. sino salud. Salud también. principalmente. Y también nos trasladamos a, otro, a otras comunidades, como lo fue La Peña. Nosotros fuimos a La Peña y llevamos todos los andariegos, llevamos fundas llenas de golosinas, de eh, caramelitos y cosas. Y mientras íbamos caminando por ahí, le íbamos tocando la puerta a los niños y a todo el mundo Y le obsequiábamos sus, golos sus fundas de golosina también bueno. Muy bien Señores, eh, agradecido de Wilson Marcelino Que ha estado con nosotros informándonos acerca de este grupo Los Andariegos, pero también aquí pasamos Cuando el grupo comenzó, pasamos unos videos De ustedes cuando comenzaron con, con esta actividad En este programa Pero bueno, hoy es una, un anuncio particular Un anuncio especial de una... Actividad con motivo del Día Internacional de la Diabetes. Hay que apoyar este grupo y esta iniciativa. Gracias, Wilson. Gracias a... Perdón, y Amado. Martínez. ¿Y cómo acercarse al grupo? Ajá. ¿Y, ¿y, ¿y, contactos? Qué, y qué usar como, como calzado para poder... Bueno, poder. Tenis, bueno tenis. se pueden comunicar conmigo a mi teléfono 829-649-9784 o a las páginas sociales de nuestro Instagram, como lo es los andariegos SFM56. La ropa okay. es muy fácil, mientras tú tengas un tenisito viejo por ahí que no le tenga cariño, porque lo vamos <risa> a enlodar, <risa> pero que te lleve. Eh, los tenis míos, por ejemplo, ya llevo casi 3.000 kilómetros recorrido con él, pero lo compré hasta viejo. Yeah. ¿Por qué? Porque no quiero tener pena. <risa> bueno, gracias Wilson, muchas gracias. A, gracias a todos ustedes por la a todos Y lo vemos el sábado. Y el Le, señor espero ver, ver. Le espero ver también cantar entre los andariegos. ¿Cómo no? Vamos a los, los WhatsApp, saludos. vamos a ver qué dicen <risa> nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante Carolina. Muy bien.